el comentario a nuestra, nuestro... nuestro proyector está muriendo también uh, el comentario original era que podemos construir capas bioclimáticas que son diseñadas especiales para nuestra especie o nuestra región entonces podría ser la fecha que se logra alguna temperatura baja o alta podría ser la fecha de la primera volada podría ser lo que los, los uh, ecofisiólogos llaman growing degree days hay muchas cosas que no están en la lista de 19 y o por obtener datos más granulares como los datos mensuales o por regresar a los los datos de las estaciones climatológicas, pues uno puede generar capas ambientales que son mucho más relevantes para su especie y su, y su, su paisaje. Es decir, rara vez lo mejor va a ser los datos de World. Bueno, vamos a muy brevemente mencionar lo de autocorrelación espacial. Es efectivamente cuánto detalle hay, ¿sí? Es, ay, no, sé, no se ve nada, pero es una, era una comparación de datos de clima y datos de sensores remotos y también siempre era mi, mi conocimientos geográficos pero no les, voy, no les voy a preguntar eso porque no se ve nada no. ah. si quieres desconectar su con y podemos no mientras eh, ellos ven esto yo tengo que uh, dar un anuncio y es que la gente tiene tiempo de uh, eh, las Yo estaba viendo ese mail y yo, Si alguien de afuera lo voy a decir, a no, no, lo estos son avanzados. Y yo estoy seguro que sí, que me daba tiempo en la tarde para avanzar. Al final, eso a mí me interesa cuando hacemos como, como tema de las áreas, este, tema de la paramentalización. Este eh, entonces, sí me interesa mucho que, que puedan consultar todo todos que les estoy mandando y al final que, que me digan qué modelos ustedes. Ahí yo les voy a explicar después a la Ahorita les estoy mandando a todos esa práctica y Luis si nos va a hacer favor de eh, darnos todas las capas ambientales que vamos a hacer hoy. Y este también les estoy mandando las presentaciones que, que les mandé antes. Para las presentaciones tenemos una carpeta en Dropbox, ah, okay. entonces mejor te que, que doy la liga. ¿Alguien puede aplicar el de la ¿Peje Sí. sí.